Salvar a Dinotera. No hay ninguna duda. Esta vez voy a pescar uno enorme, estoy seguro. ¡Caray, creo que he pescado el pez más grande del lago! Ah, uh -huh. ¡Quieto! ¡Ya te tengo! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Mm? ¡Tengo uno! ¡Este es mío! ¡Vaya! ¡Es enorme, Taki. ¡Tengo tanto talento pescando como en todo lo demás! ¿Eh? ¿Dónde está Kaito? ¿Para qué me molestaré? Eh? ¡No se me da bien! ¡No he pescado nada en todo el día! Y nunca lo harás si no lo intentas. No te rindas. Debes tener más paciencia. Sí, si espero lo bastante, me saltará uno al bolsillo. Mm. Me conformaría con uno pequeñito si pudiera pescarlo. ¡Inútiles! ¡Habéis vuelto a fallar! No tuvimos la culpa. La fuerza vital del planeta Tierra sigue protegida por los Dino Caballeros. Déjamelos a mí, Diamante Ryugu. ¿Qué? ¡Son míos! Es mi destino destruir a Tirano y a los Dino Caballeros. Y entonces, evidencia, la fuerza vital de la Tierra será vuestra. Hasta ahora has perdido todas las batallas. ¿Qué? Si utilizamos mi método para obtener la fuerza vital de la Tierra, no tendremos que luchar contra los Dino Caballeros. Y es un método muy sencillo. ¿Tonterías qué método es ese? He inventado una máquina <risa> que dejará seca la Tierra. Muy bien, Dragon. Pero te lo advierto, no me falles. Prepara la máquina para transportarla a la Tierra. <risa> la Tierra está sentenciada. ¡Eh, <risa> <en el camino. risa> hey, chicos! ¡Vamos a cantar las canciones que aprendimos en el campamento el año pasado! ¡Venga! ¡Acampar es muy divertido! Uh -huh. Pero estar al aire libre te abre el apetito. Ah. Uh -huh. Lo siento, amigo. No has pescado nada, así que no comes nada. Uh -huh. Eso no es justo. No todos somos tan egoístas como tú, Taki. Algunos nos gusta compartir. Ten, uno de los míos. Muchas gracias, Rina. Ah. Ah. ¡Oh, no! ¿Es lo que yo creo? ¿Qué más puede ser? Ah. ¡Así es! ¡Es un objeto volante no identificado! ¡Un ovni de verdad! ¡Caray! ¡Se ha estrellado allí! ¿Eso significa...? ¡Ya sabes que los alienígenas están invadiendo la Tierra! ¿Estás de broma, no? Eh, hey, podría ser un ovni, ¿sabes? Bueno, sí, todo es posible. Si no eres un gallina, vamos a comprobarlo. Mañana temprano subiremos a esa montaña a echar un vistazo. ¿Eh? Y seguiremos buscando hasta que encontremos el ovni. Hay una presencia alienígena. ¿La sentís? Sí, es débil, pero la noto. Mamut. ¿Puedes localizarla? Procede de las montañas del norte. Tranquilos, iré volando a echar un vistazo a ver qué descubro. Te acompañaré por si acaso te metes en líos. Gracias, estego, pero solo me entretendrías. ¿Y qué harás si te topas con un montón de dragosaurios, pajarita? ¿Llamar a la policía? Eso no ocurrirá. No me acercaré, solo volaré por encima. ¡Me marcho! Si están ahí, los encontraré. Esto no me da buena espina. Sin duda son alienígenas, pero no huele a dragosaurios. Hay algo ahí. Será mejor que baje. ¡No! Dinotea, me alegro de volver a verte. Sobre todo en tan deliciosas circunstancias. ¡Ahhh! ¡Hasta luego! Gracias por el aperitivo. Comer... comer tanto me da sueño. Tiene que haber alguna cueva en alguna parte. Ten compasión, ve más despacio. Oye, si no te hubieras despertado tan tarde, ahora no tendríamos que ir corriendo para alcanzar a Taki. Sí, lo sé. Perdona, pero no pensé que se levantaría tan temprano. ¿Crees que encontraremos algo? Allí arriba ha aterrizado algo y tenemos que descubrir qué ha sido. Oh. Tirano y los demás siguen recuperándose de la última batalla. No debemos llamarlos salvo en caso de emergencia. Además, seguramente solo habrá sido un meteorito. Adelántate a buscar a Taki, yo te alcanzaré más tarde. No, amiguito, de eso nada. Vendrás conmigo tanto si te gusta como si no. ¡Oh, Rina. <risa> ¡Déjate de horrina, oh, y date prisa! Ajá, ¡Lo sabía! ¡Anoche aterrizó un ovni! ¡Es la primera prueba visual de un verdadero ovni! ¡Me convertiré en la persona más famosa del mundo entero! ¡Ay, ay! ¿Eh? Primero los dinosaurios y ahora esto. ¿Dinosaurios? ¿Qué dinosaurios? Um, um, bueno, los fósiles de la exposición del Dinotarium. Ah, ¡Qué bobada! No compares esos huesos con esto. Qué pena que hayáis tardado tanto en subir. Seríais tan famosos como yo, voy a hacerlo. Eso debe tener algo que ver con los dragosaurios. Pero si es así, ¿por qué no los hemos visto? Será mejor que les avisemos. ¿Eh? ¿Desde aquí? Podemos usar las dinodagas mientras Taki está grabando. ¡Qué raro! Por alguna razón, mi dinodaga no funciona. La mía tampoco. Podría ser ese ovni. Debe de estar bloqueando la señal. Escuchad, hacedme un favor. Quiero que me grabéis junto al ovni en el momento histórico en que lo descubro, ¿vale? ¡Muy bien, acción! ¿A qué estáis esperando? ¡Empezad a grabar! ¿Por qué tardáis tanto? ¡Venga, no tenemos todo el día! <risa> ¡Hora de merenda! ¡Dinosaurio! ¡No! Kaito! ¿Habéis oído? Kaito tiene problemas. Y Rina también. Han ido a las montañas, ¿verdad? Sí, a la misma zona que Tera ha ido a explorar. Seguro que tiene algo que ver. Solo hay una forma de averiguarlo. Vamos, chicos. No, esperemos. No percibo un peligro inminente y estamos bajos de energía tras la última batalla. No tiene razón. Tera tendrá que cuidar de ellos por ahora. Me va a salir un cardenal del tamaño de un melón. ¿Cómo estás, Kaito? Mis cardenales van a ser como sandías. Lo más importante es que salgamos de aquí y avisemos a todos. ¿Eh? ¡Hay un murciélago gigante ahí colgado! Calla, le despertarás! Por favor, mamá, déjame chupar la sangre a otra rata. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Desaparecer! Esto no me gusta. No me gusta. ¡Ay! No, mamá. El agujero otra vez. No, no me he comido los ojos, de verdad. Vámonos de aquí. ¡Oh! ¡Oh! Dentro de unos minutos habrá suficiente para todos nosotros. La máquina de Dragon funciona muy bien. Esto tiene que ser un sueño. Me despertaré dentro de nada. Un poco más arriba, Rina. Venga, ya casi llego. Ay, pesas demasiado. Como no se nos ocurra algo pronto, no saldremos de aquí, ¿Ah? ¿Crees que es una nave espacial? Uh -huh, puede ser. ¿Pero una nave estaría así, enterrada en el suelo? Tienes razón. Si no es una nave, quizás sea una especie de máquina alienígena. ¿Y para qué crees que servirá? Hmm. Llamamos a la puerta y preguntamos. ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Quizá el murciélago ha despertado. ¡Ah! Me resulta conocido. ¡Ah! ¡Mira, es Dinotera! ¡Tenemos que bajar a ayudarla! ¡Tranquila! ¡Ya vamos, Tera! Kaito, ¿no estáis seguros aquí? Marchaos. ¡No vamos a dejarte aquí! ¡Estás herida! ¡Vamos a ayudarte! ¡No! ¡Es muy peligroso! Si hablas del murciélago gigante, tranquila. Creo que va a estar durmiendo mucho tiempo. Se llama Dragowind, pero él no es el problema, es su máquina. No sabemos para qué es. Tera, ¿para qué está la máquina aquí? Para matar el planeta. Casi todo el mecanismo está profundamente enterrado. Las raíces succionan la fuerza vital del planeta y la almacenan en las cámaras superiores. Cuando estén llenas, la máquina lanzará la fuerza vital al espacio, donde Diamante Ryugu y sus secuaces se la comerán. La máquina comenzará de nuevo el proceso, hasta que la Tierra muera. Debéis marcharos inmediatamente. Eres mi amiga y no te abandonaré, pase lo que pase. ¿Qué podemos hacer? Primero, ayudar a Tera. Después tendremos que pensar cómo salir de aquí. Tendréis que marcharos. ¡Se os acaba el tiempo! Rina, por favor, coge a Kaito y marchaos. Olvidaos de mí. De eso nada. No nos marcharemos. ¡Vamos a ayudarte! ¡Por última vez tenéis que iros! ¿Ah? Ya has oído lo que ha dicho Kaito, Tera. ¡No iremos a ninguna parte! Sí, bien dicho. Gracias, Rina. Ahora sé cómo llegaron los humanos a dominar el planeta. Por pura cabezonería. Ya casi está. La última cámara está prácticamente llena. ¡Estupendo! bien! Es hora de cosechar. Hora de zambar y tragar. Esa deliciosa fuerza vital será nuestra. Zambar y tragar. Zambar y tragar. Zambar y tragar. ¡Ah! ¡Ah! Utilizad las dinodagas. Ya lo intentamos. La máquina bloqueaba la transmisión. Pero entonces estaba absorbiendo energía. Ahora está demasiado llena. De acuerdo, volvamos a intentarlo. Pero esta vez no transmitiremos. Te has vuelto loco. Necesitamos ayuda. Dinotera también. Primero la recargaremos a ella. Después intentaremos conectar con los demás. ¿Preparada? Uh -huh. poner Energía! Como nueva. ¡Me encuentro de maravilla! ¡Lo logramos! ¡Tenemos todos sus cilindros al rojo! ¡No debisteis despertarme! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Aunque reconozco que es estimulante que te despierten dos bocados tan apetitosos! ¡Olvídalo, ¡Ah! Drago Win! ¡No se me olvidará enterrarte bajo toneladas de rocas! ¡Lo que ocurrirá en cuanto comience la cosecha! ¡Ah, ah, ah, ah, ah! ¡Eso habrá que verlo! ¡Caitamila! mira! <susurra> Ahora. No podemos esperar más. Tienes razón. Tenemos que irnos. Por fin, la fuerza vital de la Tierra será mía. ¡Vale tragar! ¡Vale tragar! ¡Vale tragar! ¡Vale tragar! Mira y tragar! y tragar! y ¡Mirad cuánta fuerza da la esperado! Paciencia, mis estúpidos secuaces. El primer bocado pertenece al diamante Ryu. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Dino tirano! ¡Por los antepasados! ¡Espada de plata! ¡Dino caballero armado! Dino Estego, por los antepasados! Estego Esqueleto Giratorio, Dino Caballero Armado! Dino Braquio, por los antepasados! El hacha del valor, Dino Caballero Armado! Drago Wing, ¿dónde están Tera y nuestros amigos Kaito y Rina? Pronto dejarán de existir, igual que toda otra forma de vida en este planeta! Dino Sable, por los antepasados! Sable Látigo, Dino Caballero Armado! Dino Mamut, por los antepasados, colmillo de Mamut, Dino Caballero Armado. Dino Tricera, por los antepasados, Triceradadas de Hades, Dino Caballero Armado, adelante. ¡Al ataque! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Siento muy cerca, Dinotera. Está debajo de nosotros con Kaito y Rina. Bien, este Gobe a buscarlos. Nosotros podemos ocuparnos de Dragowing y los Dragosaurios hasta que vuelvas. ¡Bien! ¡Allá voy! ¡Esqueleto giratorio! ¡Allá voy, chicos! Sé que están cerca. Será mejor que eche un vistazo. Está tan cerca que casi la saboreo. Tera, Kaito, Rina, Tera, Tera, estás bien. Espero que no sea tarde. Bueno, más vale tarde que nunca. ¿Ah? ¡Dino Estego! ¿Dónde están los demás? Luchando, ¿qué hacéis aquí abajo? Drago Win me cogió, pero ahora gracias a Kaito y a Rina, ya estoy en forma. Bien, porque nos están dando problemas. Ahora depende de ti, Tera. <risa> El primer cargamento de fuerza vital va hacia el Diamante Ryugu y no podéis hacer nada por evitarlo. Encontraremos el modo. Si tuvierais suficiente energía para atacarme, ya lo habríais hecho. Ahora si me perdonáis, me voy a casa a comer fuerza vital de la tierra. ¡No te precipites! ¡Ay, ay! ¿De dónde has salido tú? ¡Dinotera ¡Por los antepasados! Dino caballero armado! ¿No eres Drago Win? ¡Pues vamos! ¡No tienes posibilidades, fósil volador! cuchilla nocturna! ¡Ira! <tose> ¡Acabaré contigo! ¡No lo creo, murciélago, esqueleto giratorio! Soy <tose> hijo no No, no, no, no, no, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, se hace entera! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha salido mal? Estaba tan cerca, toda esa deliciosa fuerza vital desperdiciada. ¡Dragowin, me has vuelto a fallar! Detesto decir que os lo dije, pero es lo que pasa cuando se confía en un idiota como Dragowin. Ahora vamos a hacer las cosas a mi manera. ¡Qué máquina tan asombrosa! ¿Pero qué le ha pasado? ¿No está? La combinación de la fuerza vital de la Tierra y la energía negativa de Drago la han destruido. Ahora me gustaría haceros una pregunta. Adelante. Corríes un gran peligro y os dije que os marcharais, pero no lo hicisteis. ¿Por qué? Queríamos ayudarte. La próxima vez, haced lo que os digo. Pero gracias por salvarme. Mm -hmm. <risa> ¡Bienvenido! ¿Te encuentras bien? ¡Eres tú, Kaito! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Hay dinosaurios! ¡Alienígenas del ovni! ¿Un ovni, dices? ¿Dinosaurios? Será una broma. ¡Has debido caer de cabeza! ¡Esos dinosaurios son alienígenas! ¡En serio! ¡Está aquí! Estaba soñando. Ha sido una pesadilla nada más. ¿Soñando? Dijiste que no te encontrabas bien y te desmayaste, cenaste mucho anoche. Tuvimos que bajarte de la montaña. ¿Qué ha sido un sueño? ¡Imposible! ¡No he podido soñarlo! ¿Qué pretendéis? ¡No estoy loco! ¡Sé que era real y puedo probarlo! ¡Lo tengo en vídeo. ¿Qué habéis hecho con mi cámara? ¿Dónde está? ¡He descubierto el primer ovni llegado a la Tierra! Tenéis que creerme, ¿es verdad?